Yo que fui humilde, yo que fui sufriendo, lo hice por ti, porque te amo, mi niña. Yo que fui tormenta y el único que creyó en ti, tiempo más difícil, yo que fui tormenta, pesabas como nadie se lo imagina, igual que la mar azul, igual que la oscuridad, y yo siempre estoy pensando en ti humildemente listo para servir. Yo que fui humilde, yo que fui tornado, yo que fui nadie, soy un volcán apagado, porque tú, volaste de mí, mi Porque tú volaste de mi lado. Porque <tose> tú volaste de <tose> mi <tose> lado.